¡Hola a todos! ¡Hola a todas! Hoy un tutorial muy completo para dar esos primeros pasos con la guitarra. Para empezar vamos a ver qué partes tiene la guitarra. Primero vamos a hablar del cuerpo, que es esta parte que tenemos aquí y es donde se produce la vibración, donde se crea el sonido de la guitarra. Luego tenemos el mango o mástil la cabeza o pala, tenemos los trastes, que son cada una de estas separaciones en el mástil, y finalmente tenemos las clavijas, que nos van a permitir afinar la guitarra. Bien, tenemos varios tipos de guitarra, las guitarras eléctricas, y las guitarras acústicas. Dentro de las acústicas tenemos este tipo de guitarra que se suele llamar guitarra española o guitarra clásica y su principal diferencia es que tiene las cuerdas de nylon, es decir, están hechas de un material que para principiantes sobre todo está muy recomendada. O sea, si estáis pensando en adquirir una guitarra, en comprar una guitarra, os recomiendo para empezar, empezar con una de cuerdas de nylon que os va a ayudar mucho en el comienzo, esos primeros contactos con la guitarra muchos guitarristas hemos aprendido con este tipo de guitarra así que te lo recomiendo bien, ahora vamos a ver cómo se afina la guitarra para afinarla lo que vamos a hacer es cada nota reproducirla igual hasta que suene igual la guitarra que tenéis en casa, ¿vale? Primero las cuerdas van en el siguiente orden, desde abajo hacia arriba, es decir aquí tenemos la primera cuerda, segunda cuerda, tercera cuerda, cuarta cuerda, quinta cuerda y sexta cuerda. Ahora la sexta cuerda, por ejemplo, la pulsamos desde aquí, la número 6. Esto sería un Mi. Vamos con la siguiente. Es un La, la quinta. La cuarta. Es un re. La tercera es sol. La segunda es un si. Y la primera es un mi. Tenemos mi, la, re, sol. Una vez tenemos la guitarra afinada, podemos ir hacia nuestros primeros acordes. ¿Qué son los acordes? Nuestro grupo de notas, por ejemplo, tenemos aquí el mi menor que sería poniendo el dedo medio, segundo traste, que es la separación que hemos dicho antes, sería el primer traste, segundo traste, en la quinta cuerda, que hemos dicho la sexta la quinta cuerda y luego el dedo anular segundo traste la misma barra que el primero y en la cuarta cuerda sería justo la siguiente de la quinta y tocamos las seis cuerdas así tenemos el mi menor Ahora, con la misma posición, bajamos una cuerda hacia abajo, es decir, el dedo medio pasa a la cuarta cuerda, segundo traste, y en anular, tercera cuerda, segundo traste, y luego le añadimos el dedo índice en la segunda cuerda, primer traste, así. Y tocamos desde la quinta cuerda hacia abajo. Importante no tocar la sexta cuerda en este acorde. Este es el La menor. Y como tercer acorde tenemos el Re. El Re sería con una especie de pinza Colocamos así el dedo índice en la tercera cuerda, el segundo traste, y el dedo medio, la primera cuerda. Y añadimos el anular en la segunda cuerda, tercer traste. Bien cerquita de los trastes para que nos suenen bien cada acorde. Recordad, y tocamos desde la cuarta cuerda hacia abajo, este sería el re, espero que te haya aportado valor este vídeo y ya sabes aquí vas a tener la pestaña para suscribirte al canal y para ver más tutoriales del canal, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!